Saludos, soy Israel Vanguera y en esta hora les traigo un nuevo tutorial. Y es acerca de cómo rotar eh, un título o, o un texto en Illustrator. Lo único que vamos a hacer es presionar la tecla R. Y una vez la presionemos, miren lo que nos sale en forma de, una, de un signo. Y aquí ya podemos tomarla de aquí, de este punto blanco que ven aquí, y rotarla así. O simplemente buscan la opción rotar que está aquí. Miren que aquí no sale que con la herramienta de rotar. La letra R. Y aquí la pueden rotar todo lo que quieran. Entonces. Ya aquí pueden correrla para donde quieran. Si quieren le pueden poner el efecto. Sí. Ponen otro color aquí. Puede ser este.